En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo, séptimo día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Estamos en esta plaza con el mural de, de la compañía de Mario, el grito, y ahí podemos comprobar cómo ya están de regreso la marcha por las calles del sur. La gente no quiere muro ni quiere que el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancía que entre otro tipo de mercancía transporta mercancías peligrosas, circule por el casco urbano. Y así que cada miércoles sale en manifestación por las calles del sur para recordarle... A todas esas personas que todavía no han salido a la calle, no se han echado a las vías, pese a que ya van más de ocho meses de protestas continuadas, seguidas, diarias, pues para decirle que no nos mire que se una. Saludos a Isa y a Josefo, que hoy estaban también o estarán en la. ...concentración en la Alcantarilla... ...el tren por fuera de Alcantarilla... ...ahí se nos están incorporando... ...medio tren por fuera de la Alcantarilla... ...ahora también Conchi... norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, Murcia no se rinde. Pues estas protestas comienzan siempre en torno a las 8 de la, de la tarde, la gente comienza a ir a las vías y más tarde se cortan las vías. ...y los miércoles y los viernes... ...pues hay manifestación... ...los miércoles por los barrios del sur... ...y los viernes... ...por las calles del centro de Murcia... ...ocho meses de protestas diarias... ...la gente... ...resiste, insiste, persiste... ...aquí recibiendo el apoyo... ...de gente que está en su casa, que hoy no ha bajado... ...e insistiéndole a la gente... ...que tienen que bajar, que tienen que bajar... ...porque hay personas... ...hay personas... Que, ...que confían en que toda esta gente que hay... ...pare el muro, o sea, detengan la obra, ¿no?... ...y hace falta gente, hace falta gente... Nosotros por la noche vamos a hacer el muro... Eh, ahí está Carmen... ...si hubiéramos empezado desde que llevamos luchando... ...estaría ya falta de poner la losa... ...fíjate, ¿eh? ¿eh? ...y por la lucha, si no llegase por la lucha... ...el muro ya estaba puesto... ...bueno, okay. ...bueno, va a un ritmo... ...oye, va a un ritmo que yo no sé si es que tenéis que... ...corredores profesionales o qué... ...esto va rapidísimo, ¿eh? Pues aquí seguimos en directo. Estaba comentando, antes me ha parecido ver, Josefo o Isa de Trempo Fuera Cantarilla, que hoy ha habido una concentración allí y votaban el apoyar o no una propuesta del Partido Socialista y al parecer ha sido que sí. Bueno, ya nos contaréis en qué acaba todo eso. Saludos Calera, Rosa, no queremos muros, no. Otro por arriba. Charo, pues aquí tenemos la gente de marcha, volviendo ya a las vías. Días, las vías. Ahí estamos, Juan, ahí está, Juan. A ver, pues veremos. Buena, Juan. Tenemos bocadillo en el mano de que le han dado. Venga. Y ahí arriba tenemos ese puntico que es Venus. Ese puntico que está ahí arriba, que está ahí en medio de las dos calles, es Venus. Se nos está acompañando en estas tardes de primavera en Murcia... ...247 días seguidos de protesta, ¿eh? El 15 de mayo fue ayer y se cumplieron siete años... ...pero es que Murcia lleva seis años de protestas continuadas semanales... ...y ocho meses de protestas diarias continuadas... ...desde septiembre... ...desde el 12 de septiembre... ...¿dónde están toda la gente... ...en otras ciudades que no salen todos los... ...días a la calle... ...todos los días... ...si necesitáis pipas os llevamos pipas... ...¿o qué tendrá la huerta del segura... ...¿qué tendrá... ...para que la gente insista, persista... ...resista... ...¿qué tendrá?... ...porque además hoy... ...había otra manifestación... ...una manifestación feminista... ...en el centro de la ciudad... Quiero recordar que también ha habido concentración... ...a favor de las pensiones dignas... ...convocada por... ...por sindicatos... Eh, ...mañana, por la mañana... ...manifestación de la plataforma, el pacto por el mar menor, porque el mar menor, por segundo año consecutivo, no tiene bandera azul porque está contaminado el mar menor, el, una laguna que tiene el mar Mediterráneo, aquí en Murcia, está contaminado. Y la gente lucha todos los días en las vías, lucha por las pensiones, lucha por la igualdad de derechos. ...lucha por la sanidad... ...pública... ...lucha por la educación pública... ...contra el muro... ...contra todo lo que haga falta... ...a veces hay gente aquí que está... ...en dos y tres manifestaciones... ...diría incluso que aquí... ...hay personas que han estado esta tarde... ...en la manifestación... Te comentaron que iban a estar... Ahora después le vamos a preguntar... la manifestación feminista... Y aquí... Murcia no se parte, comparte. ¡Eh! ¡Murcia! ...con derramiento ya! Basta de pasarelas, a luchar y a ganar. Basta de pasarelas, a luchar y a ganar. estamos llegando a esta plaza del soterramiento y la gente sigue cantando ...tiempo, ya estamos en, la, en las vías... ...ya estamos en las vías de nuevo... ...hemos pillado nosotros... ...la marcha ya de vuelta... ...insisto, siempre la gente... ...a partir de las 8 de la tarde... ...comienza a reunirse en las vías... ...la marcha suele salir en torno a las 9. ...toda España debería estar en la calle... ...así es... ...saludos... Pepe, Maribel, José Luis, Inma, Carmen, Félix, Rume. Fede. Vamos a ver lo que dice. ¿Se ve mal? A ver ahora, si se ve mejor. Escucha, ¿no? Nosotros somos? ¿Qué ¿Qué nosotros somos ciudad aunque lo no quieran dividir Saludos a Amos Mí, desde Tarragona se conecta, Isabel Costa, en Encarni, también está en Tarragona. Sí, se ve pixelado, no sé por qué. Me dice Félix que se lo pida el qué. ¿Qué tengo que pedir, Félix? Cuéntame. No, la imagen no mejora. Buenas noches, José Antonio la imagen no mejora al menos que se oiga bien no la imagen va incluso parece que un poquito peor vamos a ver no no tengo tengo megas tengo 10 gigas libres todavía ¿tú ¿Tú ¿Qué tal se ve? La imagen ahora, decímelo Igual... Sí, hoy se ve mal, Marisa. A ver si se oye bien. 47 días, 247 días seguidos de protestas en Murcia, la gente no quiere muro. Oti, una pregunta, ¿tú has estado en la manifestación de la Gran Vía? No, esta no he podido ir. Ah, pero tenía intención de ir, ¿no? Sí. Eso es. ¿Y sabes de, alguien? sabes de alguien que haya ido? Que lo comente. Sí, Juan, y se ve mal. Sí. Sí. A ver, Andrés, la manifestación de las 7, ¿no? a las 7 de la tarde, ¿era la manifestación feminista? Sí. ¿Y por la mañana hubo también algo, eh, una manifestación convocada por los sindicatos sobre las pensiones? ¿Puede ser? ¿O una concentración? Antonio lo sabe. Pues ahora le preguntaría a él, ¿qué tal ha ido la, la manifestación feminista? Muy bien, porque nos hemos juntado... ...había muchas mujeres, muchísimas mujeres... ...había muchos políticos también... ...y... Eh, ...seríamos unas 1500 o 2000 personas... ...y... ...bueno yo creo que es un... Es, es, es, una, ...es una muestra para el gobierno... ...de que cuando se promete algo... ...en un tema tan delicado como es la violencia machista... ...las mujeres se han puesto las pilas... ...y no lo van a dejar... ...que haga promesas que son luego son más y eh, alguien más que esté por aquí que haya estado esta, esta tarde que, que, que lo veas Sí. también en los dos sitios para después le, le preguntaré también, bueno pues aquí veis hay personas que como Andrés que han estado en la manifestación feminista que comenta que ha habido unas 1000, 1500 personas y que luego por la noche pues viene a las vías ya a esta hora la gente ha marchado después de ...de ir... ...por las calles del sur... ...algunas personas todavía... ...aquí en las vías... ...como siempre en el otro lado... ...allí tenemos ese consejo de ministros... ...ahí montado... ...cada noche... ...venga Andrés, esta mañana... ...fis de más... ...aquí tenemos Charo, Nieves, Sonia, Lola... ...bueno, muchísimas personas... ...y todavía gente en el centro... ...y la policía, pues, pues como siempre... ¿eh? ...ya nos estamos acercando a ese momento... ...donde hay más agentes que... ...gentes, ¿no? ...más agentes que vecinos... ¿eh? ...aquí tenemos esta imagen, ahora mismo... ...la policía, la bandera no al muro... ...y Venus... ...y los vecinos protestando... ...todo en una sola imagen... ...no debe ser lo mismo que asomarte a la ventana y ver... El cielo, que ver a la gente caminar a la altura de tu suelo. No debe ser lo mismo, ¿verdad? Saludos, mi. Bueno, mi. Pues eso es lo que les pasará a la gente que vive en este edificio aquí, enfrente de las vías. Enfrente de las vías. No, en, en principio no. A ver, ha habido obras como todos los días, pero nada extraordinario Vamos, luego vamos a preguntar por, por aquí. Dime. ¿El qué? Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Ahora lo vemos. Pues a, Ahora, ahora, espérate. Entonces, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a comentar aquí en directo, mientras pasa esta máquina... Fijaos el ruido que hace el espantoso maquinario este que pasa por encima de la superficie. Y así, ocho, más de 90 veces cada, cada día, es tú, vas a decir, estoy, estoy dando la vuelta, ¡Pum, pum, pum, pum! estoy dando la vuelta. Venga. Venga, José Luis. A ver, estamos aquí con. Uf, ¿Qué? ¿Eh? Con Juan B. Vamos a, a quitar un poquito de luz. A Vamos a ponerlo por aquí, Juan B. Sí, sí, mi, esto es... A ver, Juanvi está proponiendo aquí hacer algo mañana. Mañana tú a qué hora dices de venir. Yo mañana voy a estar a las 11 en la Glorieta. Que ha ahí va a ver los pianos le fuiste, a en serio fuiste, sí. ¿Qué fui, tío, creo que te crees. Es que yo le, le, le a dije, digo, le, dije, dije el... a Juan B, le dije a Juanvi, le dije a Juanvi, oye, que he visto que una persona rusa ha puesto en, eh, en Instagram que hoy hay pianos repartidos por Murcia y uno en la catedral. Que me pusieran lo que ruso, ya rusa ya. No, me No, bueno, un todo. turista, una, una persona que lo que lo destacó. Pero que iba con el piano. A no, la no, pochina, lo que pasa es que o yo no vería bien la fecha o puso la imagen pues ya cuando llegó a su casa ¿sabes? y entonces claro pero el caso es que el resto de los no lo sabían que era el sábado porque luego cuando lo conté por aquí por pero la noche que me dijeron dice pues si lo si pues, no sí, sí, sí, ¿sí? fue el sábado sí sí no fue no fue el lunes no fuiste Se en miró, balde miró, fuiste miró, en balde porque además oye mira era un piano si llegase un, un silbato te habría, te habría hinchado a buscarlo pero era un oh, piano era fácil de ver que no, pero que vamos, no estaba cuando me lo dijiste con esa seguridad creía que tú lo habías claro. visto por eso fui. Mis despistas son 100% seguros. No tengo... Soy humano y los despistes me hacen humano. Bueno, no pasa a ver, nada. mañana, ¿qué quieres que hagamos? Me parece... A ver la gente lo que opina. Agarran... A mí me parece muy interesante, Cecilio. Yo te ayudo, estoy dispuesto a ayudarte. Eh, tú con tu historia, para que para que se quede patentizada la, la historia. Yo, yo propongo venir pues a eso de... ...nueve y media, nueve y media diez... ...y ponernos aquí en el paso a nivel... ...y preguntarle a todas las mujeres y hombres que vienen con sus carritos... ...porque mañana es día de mercado... ...y entonces me parece muy interesante, folio en mano... ...con unas preguntas hechas y unos estadillos... ...hacerle eh, preguntas concretas... ...por ejemplo, eh, ¿sabe usted que van a cerrar el, este paso... ...y va a tener que usted hacer uso de la pasarela cargada al mercado con el, el mercado, eh, ¿seguirá usted viniendo a este mercado? ¿Buscará otras alternativas? ¿Cómo ve todo esto? En fin, y, y hacer un preguntado mañana pues, de, de un par de horas a, a, a muchas mujeres, sobre todo, porque la mayoría son mujeres, ¿eh? mujeres mayores, que además que hacen su, su compra, y, y, y yo las estoy viendo, muchos hombres también, por supuesto, yo el primero ven, vengo a hacerla, y, y, pero sobre todo la gente mayor está está la P y, y que se van para el otro lado con, esas, con esos carros cargados y en fin, no sé yo tengo mis dudas de, de, de que si ellos conocen el tema y cómo lo van a pasar de mal no o, no sé qué, qué te parece Cecilio, pero yo lo haría si cuento contigo mejor pues a mí me parece una buena idea y la gente aquí está también opinando que que es una muy buena idea es una muy buena iniciativa entonces mañana podemos estar aquí ...y luego a las 11 y a la Glorita... ...a ver si podemos estar aquí a las 9 y media... ...¿tú, tú puedes estar a las 9 y media?... ...yo puedo estar aquí, podría, yo podría llegar a las 9 y 40... ...a las 9 y 40... ...¿quedamos tú y yo aquí a las 9 y 40?... ...a las 9 y 40... ...sí... ...venga, pues yo preparo un, un estadillo y tomamos nota... ...vale, pues dile a la gente que a las 9 y 40... A, la, a las 9.40 en directo vamos a transmitir el, el, el preguntado mercadiano. <risa> vamos a hacer una, unas preguntas a las personas que vienen aquí a comprar al mercado. Mañana jueves. En directo. Eh, estaros pendientes y lo podréis ver, ¿vale? Pues a ver, estoy mirando, estoy mirando también porque estamos retransmitiendo en directo en facebook, en youtube y en periscope y estoy mirando también los comentarios en facebook saludos a Loli en Carni, Loli Nicolás, Paco Carnicero, en Carni dice que muy interesante en Facebook, María José aquí también dice que muy interesante mayor arti desde Alcoy nos dice que sí por la mañana sí a ver la idea es la idea es mostrar a ver eh, Cecilio, Espera, igual me traigo hasta, ¿sabes? Ah, oye, pues bien. Me traigo Espera. un peso y pesamos lo que los carritos Vamos a ver. y podemos hacer una estimación también de lo que tardarían en eh, subir, en, en y subir, pasar. pasar al otro lado, en comparación como lo hacen ahora, ¿no? Uh -huh. Y no quiero imaginar eh, el día que se romperán, los, el día que se que se rompan los ascensores, porque los ascensores, en un momento dado, todos sabemos, todos vi, la mayoría vivimos en comunidad de propietarios, y siempre alguna vez nos hemos encontrado con, con con el ascensor que no va, por distancias mecánicas. O por... No, y pero aparte es que aunque hubiera ascensores, la gente mañana con, con los carros, es decir, es que tiene que hacer cola, ¿sabes? Claro. y en verano con el calor que hace, es que es en verano y en primavera ya, es que es, es que es un sinsentido. Y en invierno cuando es se es de frío subirse de arriba. Bueno, es que no sabes qué es peor. O cuando si llueva. Una, si una cosa o la otra. A mí me pues... parece una, una auténtica aberración. Pues me parece una auténtica aberración. Yo creo que es importante y... mostrar la realidad a todas horas y una de las realidades semanales es cuando la gente va al mercado y tengo mucha curiosidad cruza, por hacer y, ese estudio. Cruza las vías, tengo y mucha cruza curiosidad. Las vías. Entonces, a mí me parece a mí me parece que es una iniciativa Pues oye, si yo quiero hacer un 24 horas, imagínate, 24 horas en las vías, pues mientras hacemos un 24 horas hacer momentos relevantes de aquí del barrio, la salida o la llegada de la gente al instituto, por ejemplo, o la, a los colegios. Eh, eso, eso ya eso ya se ha hecho, Cecilio. Sí. sí eso se ha hecho y, y ya hay un estudio del compañero Luis Ajá. Y, y de ahí deducimos la, la cantidad de vehículos que pasan al día, de personas, de bicicletas, de transporte público, etcétera. ¿vale? Eso ya existe. Pero yo me centro, me centraría. Claro, pero mira. A mí que... me encantaría estar desde las 8 de la mañana hasta la una por ejemplo, sería ideal. Sería ideal porque tendríamos muchos datos para luego hacer una... una para transponer esos datos y hacer sacar conclusiones que, que, que serían muy interesantes de mostrar a la gente, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se puede hacer es buscar la manera de... ...de que haya en persona durante todo ese tiempo... Sí. ...y luego lo que es la emisión en, en, en directo... ...que sea un tramo de ese, de ese, de ese tiempo... ...yo pido desde aquí... Eh, ...gente que pueda colaborar mañana... ...y estar aquí por ejemplo a las 8 ...ocho y media... ...y yo les, les daría un estadillo a cada uno... ...nos pondríamos en la zona donde se pasa evidentemente... Y, y a parar a gente que vaya con su carrito, eh, son preguntas que eso se tarda dos minutos y, y, y entre todos estar desde, el, desde las ocho y media hasta la una y media. Entonces, por ejemplo, que, que la gente que quiera, que quiera colaborar, que diga el tramo, una franja horaria en la que pueda, vamos a poner, por ejemplo, de hora en hora o de media hora en media hora y Pepi... Puede estar de 8 y media a 9, pues que lo diga por aquí. Cecilio va recogiendo esos datos. Amparo puede estar de 10 a 11. Juan Vicente puede estar de 11 a 12. Cecilio puede estar, me explico. Y así, entre todos, con esos estadillos, hacer ese preguntado. Y luego ya eh, cogemos esos, esos, esos datos que hayan arrojado la, la encuesta y, y, y sacamos, sacamos conclusiones. Bueno, pues esto, Juan Juanvi, para, para mañana quien pueda estar aquí a partir de las 8 tú, tú a qué hora vienes yo a las a las 8 y cuarto estoy aquí ¿Sí? tú estás ¿Cuándo está aquí a las 8 eh? y me voy a traer mi encuesta o sea la encuesta que voy a preparar y la gente que quiera la, que colaborar que me lo, me, lo, me lo diga o que te lo diga vale. a ti tú me lo dices y, y, y hacemos un planning vale. para que cada persona cubra su, su tiempo yo mañana a partir de la insisto a las 10 menos 20 puedo estar por aquí vale. estoy un, un rato luego puedo marchar a hacia la glorieta para la manifestación, el pacto del más menor y luego quizá volver para acá otra vez, pero vamos, se puede hacer en una mañana al menos un directo y recoger datos y más ahora más ahora también que comentaban los, los estudiantes que estos días es peor porque antes podían cruzar por los dos sitios antes podían cruzar por este lado donde está la pasarela y por el otro. Y ahora, en cambio, tanto la gente que va al mercado como los estudiantes se ven obligados a cruzar por un solo sitio, ¿no? Sí, bueno, no sé si te has dado cuenta Por las mañanas, aquí a la hora, sí, a las nueve sí. menos diez, lo habrás grabado, me imagino. ¿o no? eh, grabé una salida del instituto a las dos y cuarto. Pues por la mañana es digno de grabar. Es muy interesante ver las colas que se forman ahí cuando bajan las barreras. Pues eso, un trasiego importante. Eso, yo creo que hay suficientes días para mostrar esta realidad. ...y bueno, se nos van incorporando gente en Facebook... ...se nos van incorporando gente en YouTube... ...saludos Chema, un amigo Chema de muchísimos años... ...saludos y aquí nos ves eh, mostrando la realidad... ...y la realidad es que mañana hay mercado en este barrio... ...igual que hay mercado en La Fama, eh, en Santa María de Gracia... ...y la gente pues tiene que cruzar el muro... ...en este caso todavía el paso a nivel... ...todavía no hay muro y tienen que subir por la pasarela... ...ni por los presuntos ascensores que van a poner... ...pero sí que tienen cortado un lado de la calle... ...y luego se podrá comprobar si, oye, si esto... ...toda esta gente... ...podrá hacer una vida... ...idéntica... ...cuando haya muro... A ...ahora que hay una barrera... ...que hay un paso a nivel... ...y lo que se lleva pidiendo años es... ...que... ...soterren las vías... ...para que esto sea cruzar la calle... ...para que esto sea cruzar la calle... Pues Juan B dice que mañana a las 8 él está aquí. Si le traéis un, unos churros con chocolate o lo que sea. no, igual, no, no falta. Yo vengo, no. vengo desayunadísimo. Juan B viene desayunado con fuerza yo a las 10 menos 20 o así. ¿eh? Que también tengo que estar para que Jesús vaya a clase y, y ya pues a, a la vuelta animado, vengo, vengo para acá. ¿eh? Animaros, para acá que va a estar muy interesante compartir esto para que pueda llegar a más gente para que se pueda luego la gente ver que mañana a las 8 vamos a estar aquí ocho cuarto 8 y cuarto y si tenéis alguna sugerencia de alguna pregunta que os inquiete también la podéis mandar Mira, aquí ya, ya tenemos una persona que nos ve desde Alcoy ¿eh? porque se hace un poco más difícil Hombre, venir para acá así que mayor artis desde Alcoy fuerte salud nos... Alcoy tengo grandes amigos allí que nos va a estar viendo pues sí, sí. Pues mira, mientras la policía se marcha, se abre ya no? la calle de tráfico rodado, se nos despide de Juanvi. Juanvi, mañana, nos vemos. ¿vale? Y nos damos toque. Yo a partir de la, falle. Digo, no me falle. Eso es, venga. A partir de las 8 estaré yo sí, al tanto. Claro, <ríe> <Sí>. <ríe> sin falta, sí. Venga. Pues mañana, sí, ¿eh? Mañana, ya sabéis, ¿eh? a las 8 y cuarto vamos a estar aquí. Bueno, yo llegaré más tarde. Yo ya insisto que llegaré a las, eh, a las 10 menos 20. Juan B, Juan B, oye, que tú cuando llegues, haz un Facebook Live de esos que tú haces de vez en cuando y yo lo comparto y así ya haces el llamamiento. ¿eh? Y dices, ya estamos aquí en las vías. ¿Vale? Nada, un, un instante para, para avisarle a la gente de que estás por aquí. ¿Vale? Venga, pues Juan B hará un Facebook Live y luego nosotros también lo vamos a, a compartir y en este momento estamos emitiendo en Facebook, en YouTube, en Periscope, ayer también emitiendo vídeos en directo en Instagram, en todas partes, porque Murcia no se parte, Murcia se comparte. Entonces, si alguien dice, es que yo no lo he visto, pues... Que no sea porque no lo mostramos, que no sea porque no lo compartimos. De acuerdo, los medios no lo muestran, o prácticamente no lo muestran. Pero nosotros también somos los medios, nosotros también somos los medios. Y que no sea por nosotros, que no sea por nosotros. Pues aquí vemos que ya se está despidiendo la policía. Ahí vemos el mamotreto de, de, de Carmen dice, yo si puedo ir retransmitir estoy aquí desde Madrid, Carmen desde Madrid, bueno, tremendo. Sí, porque a esa hora, ¿qué se puede ver? Pues se puede ver, eh, aquí hay trabajo en la 2 y luego la aventura del saber también en la 2, eh, básicamente lo digno que se puede ver, así recomendable que recuerde en este momento. Pues, sí, mira, es que somos una gran familia, ¿eh? Somos una gran familia, además, esta mañana, cada vez de, de, de, de, de más gente, además, hace ilusión un día ir al COI y decir, oye, que eh, vamos a ir unos cuantos con armados de vivas al COI y encontrarnos por allí a Mayor Artir. No, en la tele no sale, en la tele no sale, pero nosotros, fíjate, eh, la gente también somos los medios, fíjate que en Periscope, la última vez que lo miré, que ya hace tiempo, había más de un millón y medio de espectadores, ¿eh? Aquí, en, en una ocasión, la televisión murciana, estoy mirando como ya el tráfico está siendo abierto, los, la policía se está poniendo ahí a los laterales, eh, ...la Televisión Murciana presumía de datos históricos de audiencia... ...97.000 espectadores de Los Salcillos... ...y un vecino de aquí le dijo, pues... ...aquí tenemos Periscope... ...que han tenido más de 100.000... ...fácilmente más de 100.000 espectadores... ...le dio un buen zasca... ...José Miguel Colmenero, ¿eh? en este caso... ...le dio un buen zasca a la Televisión Murciana... ¿eh? Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a mirar, vamos a hacer una visita aquí a... Sí, sí, un zasca, pero importante. ¿eh? El tweet, si lo recupero, lo, lo republico para que lo podáis ver. ¿eh? Hasta mañana, Mari Carmen... fins de más. Para que lo podáis ver o lo recuperaré, porque fue... Pero eso, eso es porque hay momentos en los que la gente lo tiene más claro y dice, oye, si la, la Coca-Cola, Danone, las marcas, eh, se están anunciando todos los días, a todas horas, en todas partes, ¿por qué yo no voy a estar compartiendo? Y claro, la gente, nosotros, tú, nos liamos a compartir, a compartir el directo, a compartir al día siguiente, a compartir por la noche, y el Periscope se llena de gente, se llena de gente. Y ahora, pues, faltaría compartir el, el canal de YouTube... Compartirlo, compartir la página de Facebook, porque de esta manera si algún día falla una página o nos, un canal, nos censura o lo que sea, como ya pasó con Pediscop, tenemos el otro. Entonces es muy importante, es muy importante compartirlo. ¿Tenemos? Venga, Loli. An Antonio, Pepi, sí, nos lleva. Yo digo, me, me voy a acercar porque cuando me acerco se van. Ah, Así claro. ya voy cerrando las vías. Que tarde. qué tarde. Mientras no vengo, estaréis sentados. Y vengo y se me van. Para que no me digan, para no salir. Hay que ver. Una gracia en espacio de gracia. Venga, Loli. Qué maja, Loli. Se nos va sonriendo Loli ¿Qué, maja, qué maja que es? Se nos va sonriendo Bueno Pues Nos vamos a despedir hasta mañana Mañana ya se veis ¿eh? Por la mañana van a haber dos periscope Uno Uno aquí en, en las vías Mostrando la realidad de la, de la gente Que va a comprar eh, Y que tiene que cruzar ...en este caso el paso a nivel solamente por un lado... ...solamente por un lado... ...y va a comprar con su carro... ...pues va al mercado, a la feria... ¿no? ...que también llaman en, en algunos países... ...el mercado en la, en la calle... ...Inma... ...¿dónde estabas Inma? ...estabas antes y luego un ratico ahí... ...no has estado, tan mucha menos... ...pues... Mmm, ...mañana... ...por la mañana... ...dos periscos... ...uno en torno a las 10 menos cuarto... ...luego ya veré cómo lo hago... ...porque será de quizás una media hora... ...para rápidamente ir a la glorieta... ...y mostrar a las 11... ...la manifestación... ...la manifestación... ...del pacto por el mal menor... Cristian dice que esto qué es... ...esto que estamos viendo aquí... ...esto que estamos viendo aquí... ...es ya el final, que la gente se ha ido... ...yo estoy mostrando aquí la, la pared... ...con los mensajes de protesta... ...porque la gente lleva aquí... ...247 días seguidos a la calle, todos y cada uno de los días, porque están partiendo Murcia con un muro, ¿sabes? Entonces esto, Cristian, esto hay que compartirlo, hostias, eh, con perdón, pero que, que te lo cuente la gente, lo puedes ver en Periscope, ¿eh? en Periscope lo puedes ver, también eh, en YouTube, no están todos los días todavía, pero lo vamos a publicar todos los días en Facebook también, nos llegaron incluso a censurar, es ¿eh? una cosa tremenda. El otro día también que apagáramos esto, que no grabásemos y diciendo, no, no, si estamos en directo, y ahí ya la gente se nos calla. ¿eh? O sea que no quieren que se vea, por eso esto hay que compartirlo. Si tú te has enterado hoy, esto hay que compartirlo. Por cierto, ¿cómo te has enterado Voy a voy a cortar, pero si te quedas aquí unos instantes Compartas aquí con toda la familia que te está escuchando Mayor Arcia de Alcoy, Loli, Inma desde, desde Alicante, Sergio desde Costa Rica, Mi... desde Sona... Eh, bueno, hay muchísima gente también desde Barcelona... Si nos dices cómo te has enterado... Porque yo tengo la curiosidad de cómo se entera esto... Te he seguido para verlo mañana, ¿vale? ¿Y cómo te has enterado lo de esta noche? ¿Cómo te has enterado de este perisco? No y tanto que no puedo quedar así. Tanto que no, ¿eh? Y lo de mañana quiero que veas la gente, ¿eh? Mira, iba a despedir con, con, con este cartel, pero mientras tú nos dices cómo te has enterado, te voy a enseñar. ...no sé si Cristian ha comentado cómo, cómo se ha enterado... Sí, ...porque me ha metido sin querer... ...y me he dado cuenta de que es importante... ...o sea que estabas en Periscope... ...y te has metido sin querer aquí ¿no? ...estabas en Periscope... ...pues mira... ...mira, este mamotreto que ves aquí... cara está oscuro... ...es que se ve, se ve mal ya... ...pero es que lo que estamos aquí también se ve mal ¿sabes? ...es que también se ve mal... ...es que la gente que esté aquí... ...pues este mamotreto... ...está construido sobre una acequia... ...está construido sobre varias acequias... ...y es una pasarela... ...metálica para cruzar al otro lado del muro... ...¿sabes?... ...aquí estamos mirando por encima de las obras... ...para que lo puedas ver... ...estos son los cimientos... ...porque de abajo está hueco... ...entonces así es como crean los cimientos, ¿sabes?... ...¿qué te parece?... ...y... ...aquí enfrente vive gente... Vive gente aquí arriba. ¿Sabes? Quieren partir Murcia porque eh, quieren traer, un, quieren poner unas vías para que pase un tren de alta velocidad, pero sobre todo para que pase un tren de mercancías. El corredor del Mediterráneo, en pleno casco urbano. Entonces, de esa manera, pues ganan muchas cosas. El día de las elecciones, pues presumen de que han traído un tren de alta velocidad aquí a Murcia. Mientras van recortando en trenes de regionales y de cercanías y de media distancia. Y luego, además, traen el corredor mediterráneo en plena ciudad. Entonces ponen el muro de varios metros de altura, varios kilómetros de longitud. La gente, para cruzar, tiene que dar una vuelta, de... en vez de caminar 12 pasos, dar. Hace un calor espantoso. Hace un calor espantoso. El otro día grabé un perisco para las 12 del mediodía, hace más o menos una semana. Lo puedes ver si buscas, el único que, que aparezca la imagen algo clara es de hace una semana, miércoles, eh, fue por el día y, y era un calor espantoso, ¿sabes? Y me fui hacia la otra parte del muro, hay gente que vive eh, con el muro a menos de un metro de su casa, tiene en, la, en las viviendas, o sea, es de lo peor, Cristian, o sea, esto, no sé de, de dónde eres, si lo pones ahí... Nos, nos hemos quedado para hablar contigo fíjate ¿eh? nos hemos quedado y digo, no digo yo digo ahí también que está que, que veo que está Isma que está que está Loli que está Sergio que está muchísima gente ahí ahora todavía conectada Rosa Maribel mi oye pues de Talavera de la Reina de Toledo sí sí y tan pues desde de, de Toledo, mira, nos, pues nos hace falta, ¿eh? nos, nos hace falta un embajador en Toledo. Ya hay gente de Cantabria, de A Coruña, de Barcelona, de, de Madrid, de Sevilla, de Granada. Nos faltaba alguien en Toledo. Así que difunde por WhatsApp, Telegram, Facebook, difunde lo que estás viendo aquí. Fíjate que Sergio, el que pone bienvenido, Sergio. Eh, lleva 200 días Más de 200 días conectado desde Costa Rica eh, Desde Costa Rica Está ahí todo lo, Todas las noches, para él, tardes Conectado ¿Vale? Mira, pues Tú ya sabes eh, Quien tenga Periscope Periscope, Quien no, pues lo puede ver en Facebook Lo puede ver En En, en YouTube Se puede ver en muchos, muchos sitios Mira, Cristian. Puedes hacer también una foto o... y enviarla por ahí. Aquí no somos rencorosos, ¿eh? Sí, sí, les ha multado comer pipa, así es. En el vídeo 177, ¿puedes ver a Paco? ¿Eh? ¿Puedes ver a Paco comentándolo? Oh, bueno. Buena, Gonzalo. Gente, ¿qué? Mira, aquí... A, a buena hora estáis dando un, un paseico con la, con la fresca. Ajá. ¿Cómo os queda, por cierto? Ha ganado el Atlético 3-0. Ha ganado el Atlético 3-0. Hostia, pues oye, ¿puede ser el último título que celebre en la Peña Indy ahí sin el muro? Esperemos que no. La última, que para poder venir a la próxima final es posible que vean que tirase una semana antes. Ah, Salúdale a la gente, oye se nos, eh, se nos está conectando gente nueva Y hemos, y hemos parado porque se nos está conectando gente De Toledo, que se ha interesado Muchísimo, Cristian, y entonces por eso digo Leonardo, yo Leonardo, Que... Leonardo. Eh, ostias, hay que ir, oye que ir? Qué Qué Más, Talavera de la, de la Reina sí, En concreto, que es muy muy bonito, Un ejemplo de gente luchadora, mira, pues oye desfuga, ¿no? de ese, de así, Nos vamos a A despedir, eh pues sí, sí, hay una peña del Atlético de Madrid que se ha quedado pegada al muro, ¿eh? Mira, pues ahí lo tienes, ¿vale, Cristian? En Twitter, en Facebook, ayer también hicimos en Instagram una historia y hemos grabado vídeos, Periscope es donde hemos comenzado prácticamente desde el principio, en YouTube, donde acabaremos publicando todos los vídeos, en Vimeo, acabaremos publicando los vídeos en Vimeo también, y en Spreaker, que... Haremos también radio online. Vamos a estar en todas partes. Es decir, la gente también somos los medios. Venga, fin de semana, hasta mañana. La gente también somos los medios, ¿eh? Así que, eh, yo os invito a la persona también que no he visto el nombre, que se acaba de conectar por primera vez. Esto que estáis viendo aquí detrás es una pasarela metálica, monstruosa, para un muro que están poniendo en la ciudad. ¿eh? Ya lo he hecho. A ver... ...ya lo miraré más tranquilo, no te preocupes... No, no, ...vamos a descansar y mañana, Cristian... ...tú ya, mira, de la, de la familia... ...allá... ...cuando eso... ...hay unos cuantos Cristian por aquí también... ...tú nos dices, Cristian de Talavera... ...bueno, Cristian Pérez, ¿eh? ...y ya sabemos que... ...te incorporas aquí... ...que llevamos 247 días... ...tú sabes... ...tú imagínate dónde estabas... ...el 3 de febrero, el 15 de marzo... ...el 8 de abril, el 3 de junio... ¿Dónde estabas en Nochebuena? Pues en Nochebuena estábamos aquí. ¿Dónde estabas en Nochevieja? Pues en Nochevieja estábamos ahí, en las vías. Y no había policía. Ese día no había policía. ver aquí todavía está la policía dando vueltas. Ese día no había policía, ¿sabes? Y la gente tirando los, los zagales, zagales, crías, crías tirando petardos. ¿Hasta no mañana? Y no había problema, ¿sabes? Bueno, pues nos, nos vamos. Nos vamos con el mamutreto. Dejamos la imagen del mamotreto. ¿eh? Ya otro día también, Cristian, te, enseñ te enseñamos el barrio, que por ahí tienes ¿Mm? Zagales, sí. <ríe> sí, aquí soltamos localismos, ¿eh? murcianos, catalanes, de los que aprendamos. Cualquier palabra que aprendamos, si nos dice también algún localismo Sergio, un localismo costarricense, también, porque aquí. ...para algo estamos en esta revuelta de la huerta... ...para algo estamos, para... ¿eh? ...enriquecernos culturalmente... ...venga... ...pues ya sabes, ¿eh? ...Murcia no se parte... ...ni dejamos que lo corruptos se la repartan, ¿eh? ...vamos a ver si... ...alcanzo... ...a mostrar el cartel de Murcia no se parte... ...mientras están partiendo... ...y con esa imagen nos vamos, Mirar, ¿eh? Mirar. ...con esa imagen nos vamos a ir... ...Murcia no se parte... Murcia se comparte. Murcia se comparte. Murcia no se parte. Hasta mañana. Fins de mar, una abrazada, un abrazo a tutón. Un abrazo a todos. Desde Murcia. Un gran abrazo. Murcia no se parte. Murcia no se reparte. Murcia.